Bien, adelante Fulvio, buenos días. Muchísimas gracias, doctor Amado. Sí. Carolina, Yerian, Francis. Hoy quiero compartir algo sobre las posibilidades de una vacuna mm. de, contra el COVID. Ok. Pero antes de decirle, aquí en el país pasan cosas. En la primera fase de desescalada. La desescalada, sí. En ningún país del mundo que se ha efectuado la primera fase. Abren los comercios, tiendas y, y negocios de este no, no, tipo en ninguno. ¿eh? Bueno, aquí se abre. Aquí se abre. En ninguno se abre, pero aquí sí. Eh, en la primera fase eso no está contemplado. En ninguno. Abrir lo, lo, los, los centros comerciales. Sí, sí. Eso no está contemplado en ninguno. Bien, miren, señores. Este caso del coronavirus, del COVID-19 que es una enfermedad multisistémica, como han dicho muchos estudiosos del mundo. Llegar a una inmunización colectiva tendría el virus que recorrer muchas veces el mundo. Primero está en China, luego en Estados Unidos, los países europeos, en Irán, eh, Oriente Medio América y tiene que volver a recorrer y volver a recorrer y volver a recorrer por ejemplo la población afectada en China que fue la ciudad de Wang y tres ciudades aledañas y Harbin también creo que tuvo algunos afectados pero China eso es lo que hay, ahí, 20 millones de personas y China tiene millones para repartirle al mundo de habitantes, es decir que China no está ni siquiera en la inmunización colectiva, en la comunitaria. China podría alcanzar la inmunización cuando lleguen las vacunas. Entonces, todas las vueltas que tendría que dar el mundo para poder conseguir esta inmunización colectiva. Vámonos entonces a la inmunización comunitaria. Nosotros, San Francisco de Macorís, desacreditado, que ni los comerciantes querían enviar aquí a los camioneros a traer mercancía, porque aquí se estaba acabando esto, aquí no quedábamos nadie, esto estaba totalmente desacreditado. Mira, mi, mi hija fue a la capital a recoger unas cosas que le quedaban en la pensión donde ella, donde ella vivía sí. en Santo Domingo. Y entonces me dice ella que cuando iba saliendo la señora venía detrás echándole cloro. Terrible. <risa> <risa> <risa> <Es> sí, <risa> porque todo el mundo entendía que aquí estábamos todos sí. infectados. <risa> inmunización comunitaria. Supóngase usted que nosotros empezamos aquí en febrero y ya estamos llegando ya al final de mayo. Estamos en mayo, sí, final de mayo. Ahora bien, hemos alcanzado la inmunización comunitaria yo lo dudo. No. ¿Dónde están los estudios? ¿Se han hecho estudios para eso? Estudios aleatorios que hacen los epidemiólogos. Epidemio epidemiólogos, sí. <ríe> que hacen estudios al azar. ¿Le traba a cualquiera esa palabrita? Sí, sí, sí, sí. Llegan a una tienda, llegan a un supermercado y toman alguna muestra de las personas que están ahí. Llegan a otro sector y hacen lo mismo. Llegan al mercado y hacen lo mismo. Y así pueden hacer cruces de cómo está el virus presente en los organismos de esas personas. Si ya fueron afectados, quedan trazas de inmunidad. Entonces, bajo ese concepto, dependiendo del porcentaje, hay unas estadísticas establecidas que ya ellos pueden decir, San Francisco de Macorís tiene inmunidad comunitaria. Pero nosotros no sabemos. No se han hecho los estudios. Y a raíz de lo que pasó en San Francisco, para que pase en cada una de las provincias del país, siendo un país pequeño e eh, insular, esto se llevaría como tres meses para estar más o menos a nivelado con lo que pasó aquí. Pero vuelvo y digo, ¿dónde están los estudios que se han hecho para determinar que ya hemos alcanzado una inmunidad comunitaria que tiene que estar eh, por encima de, del 50%. Entonces, llegaríamos a otra fase que es la inmunidad de rebaño. Por estar ya afectado, ya convivir con el virus, tenemos por lo menos dos o tres años que los científicos llaman una inmunidad de rebaño que da tiempo hasta que llegue la vacuna ahora bien dónde están el, eh, el comité de científicos que se organizó para darle informaciones al pueblo para ayudar vamos a escuchar esta llamada y vamos a continuar buenos días buen día buenos días cómo están ustedes cómo se sienten bien, bien por la gracia de dios bien al eh, Carolina en el comentario que hacía en relación al director del INDI, sí. y esa expresión ¿De del Indy? director del INDRI me recuerda ah, una expresión oh, que usó el ingeniero José Michelin cuando era director de Inés en el gobierno de Jorge Blanco en ese entonces el arroz se colocó la libra a tres pesos al ingeniero José Michelén, le preguntaron los periodistas que por qué la no estaba tan caro que la gente estaba quejándose. Y él dijo que lo compre el que pueda. Y ese comentario del director del de, de, de Indri de que la gente se baña menos es una excusa balavíes. Es una excusa para que el presidente Danilo Medina, como sí. le hizo Jorge Blanco a José michelén cuando le contestó a los periodistas, que compre el arroz el que pueda, a tres el que no pueda, que no compre nada. Entonces, Jorge Blanco lo canceló de una vez. Danilo Medina, como no quita gallo, porque no quita gallo, y no cancela a nadie. Esa será una oportunidad para él cancelar al director del Indre. Tú sabes que la gente, la gente se baña menos, la gente no está bañándose. Oiga, mi hermano. Tú sabes que eso eso pasa con cierta regularidad porque eh, Julio Julio Julio Julio cómo se llamaba el director de, de la Pero corporación ya, ya, en la época de Balaguer. Ya para que lo va a cancelar. Tú oye, Julio, eh, él dijo cuando le hablaron de los apagones, dijo no las chichigua son los que provocan los apagones. Julio le decía, no me acuerdo el apellido de ese señor, Ajá. era director de la corporación en época de Balaguer. Parece que eso es como cíclico, pasa. A... Y, y lo de la directora Adelante. de los comedores económicos también. Se, se fue el plan social. El... Sí, el... sí, Parece sí, que sí se, de los se planes se sociales. Entonces, yo, yo me pregunto, volviendo al tema de Gracias, amigo. la inmunidad comunitaria, si no tenemos los estudios para determinar que la estamos alcanzando, ¿cómo entra la fase 1? ¿Cómo entra? Esto, ¿Y ¿En qué fase esto, estamos aquí? ¿eh? En la fase 1, que es la, la descalada que se está efectuando. Y nunca en la fase 1 se, se abre de, en comercio. De, des, de, de este tipo. Descendiendo, ¿verdad? Descendiendo, sí. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde está ese consejo de científico que se organizó para dar eh, paso? Eh, la llamada no está dentro de mi tiempo. No, te la pusieron. ¿Dónde está? <risa> ¿Dónde está eso? <risa> No le han dicho nada ah, al pueblo, bien. claro. El otro caso es la vacuna. La vacuna tiene tres fases. La primera es investigar, es seleccionar, y hay 224 vacunas en el mundo, seleccionadas para investigación. De eso han seleccionado algunas. Rusia la está trabajando, China la está trabajando, Inglaterra la está trabajando, Estados Unidos la está trabajando... Y algunos laboratorios que son famosos. Ahora bien, yo envié a producción una, una compañía que se llama Novabos, Novabas, uh -huh. Novabas, que Bill Gates eh, le, ah. le lleva a fondo 388 millones de dólares. Y está estudiando una vacuna que ha dado resultados. Ahora, ha dado resultados en dos o tres pacientes. La primera fase implica lo que ellos van a hacer ahora. Ellos van a trabajar ciento y pico de pacientes en Australia, donde está circulando el virus, para ver cómo responde. Y ya para agosto, ellos esperan pues, tener resultados. Y entrar en la segunda fase, que hay que buscar un lugar donde esté circulando el virus, eh, tratar a 10.000 personas. A 10.000 personas. Por eso los infectólogos, los homólogos y esa gente quieren un segundo brote para poder investigar. Es una enfermedad eh, eh, totalmente multisistémica y tiene diferentes características. Afecta a varios órganos, se manifiesta de diferentes maneras. Muta. Sí. Entonces, esos 10 mil pacientes. Tienen que darse respuestas y después entrar en la tercera fase, que sería ya para noviembre, octubre, noviembre, con 100.000 personas. 100 con 100.000 personas. Y si eso da resultado, que todo salga bien, entonces empieza el personal médico. Ya la Universidad de Oxford en Inglaterra es la que está más avanzada. Para noviembre, si todo sale bien, pueden ya tener vacunas para el personal médico. Ya Estados Unidos comprometió 300 millones de esas vacunas, por si acaso todo sale bien. Para empezar en diciembre a inmunizar a Estados Unidos. Se va a inmunizar a Europa, se van a inmunizar a otros países. Y nosotros, los de Latinoamérica... Los, si los nos gritos, queda, los negritos, es, pata, pues, es posible que para, febrero, que para febrero, para marzo del 2021, es que ya <ríe> podamos estar disfrutando de una vacuna del COVID. Si todo sale bien, por lo tanto, señor...